la del señor Feijóo, yo creo que eh, en este país es cierto que se necesitan eh, partidos que representen los intereses del Estado, fundamentalmente. Los intereses del Estado más que los intereses partidistas que condicionan todas las políticas a corto y a medio plazo. Yo creo que en esta ocasión el Partido Popular ha ejercido... No así como en otras ocasiones, que deberíamos de decirlo recordarle también al Partido Popular en otros momentos que también debería de ejercer esa, ese, eh, es, sí, de, de eso que se vanagloria su secretario general del Partido de Estado. Me parece que es importante. Era una ley absolutamente lexiva para quien tenía que eh, defender, para las mujeres. Es decir, tenemos más de 900. Bueno, 900 hace dos semanas, pues ahora serán de mil, de mil y pico eh, eh, revisadas sus condenas y ciento y pico o casi ya 180 los que estén... los. Eh, depredadores sexuales que están en la calle. A mí me parece importante que el Partido Popular haya eh, admitido, haya eh, gestionado, digamos, el apoyo al par, al, al, a la parte del gobierno, a la parte socialista del gobierno, para esta ley que era realmente absolutamente lesiva. Y hoy se ha dado, en el, en el Congreso de los Diputados, eh, hemos cambiado de, eh, el título de la película. El título de la película hasta ahora era el gobierno Frankenstein, teníamos un gobierno Frankenstein, uh -huh. pero yo creo que a partir de la, del pleno de hoy se titularía, se debía titular el gobierno de Mr. Jekyll y Mr. Es decir, en, en el gobierno hay dos posturas absolutamente enfrentadas que intentarán por todos los medios de coserlas para llegar sin, eh, sin eh, más desencuentros o, o desencuentros tan duros como el que se ha producido, desencuentros que eh, las imágenes que hemos visto esta mañana en el Parlamento son muy significativos. Es decir, quiero recordar que cuando ha intervenido la señora las, las Montero, caritas. la señora Montero se ha, ha, ha abrazado con la señora Belarra y... ...del gobierno, la que, la, la que ha aplaudido ese, esa intervención, la señor Montero, ha sido Yolanda Díaz. Mientras la ministra de la Justicia, ni si, bueno, no ha dicho evidentemente la... Y a la hora de la votación, los que han aplaudido han sido el Partido Popular, pero no ha, no, ha, no ha dado señales de vida... ...el Partido Socialista, porque en definitiva, le molesta profundamente coincidir con los fachas. Con los fachas que dice la señora Montero, que apoyan la, la revisión de, la, de, esta, de, esta, eh, de esta ley, que son el Partido Popular. En definitiva... A mí me parece que el, el, el, el Partido Socialista no está, para, para Podemos y para sus máximos representantes, sobre todo la señora Ventura, no está dando el nivel de feminismo que se exige en estos momentos y en esta sociedad con esta, con esta lideresa. Yo creo que el Partido Popular actúa bien, yo creo que es una buena ley la que se ha votado, es decir, la, la, la, la reconversión de esta ley es una buena noticia sí, para la ciudadanía, no es una, es una, es es una no buena no noticia... ¿eh?